«Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al verlo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor encolarizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltara hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Si ayer fue la corrección fraterna, hoy Jesús nos consigna sobre el perdón de las ofensas. La propuesta de Pedro ya parecía generosa, pero Jesús va mucho más allá. Dice 70 veces 7 que significa siempre. El número siete en aquella cultura se refería a la idea de plenitud. Se pasa de un número generoso a otro indefinido, o sea, siempre y sin limitación alguna, sea cual sea la ofensa que se haya hecho, y lo aclara con una parábola donde presenta los contrastes extremos. La venganza era una ley sagrada en todo el Antiguo Oriente y el perdón era humillante. Pero para el cristiano la contrapartida de la venganza es el perdón ilimitado. La parábola exagera a propósito. La deuda de diez mil monedas de oro, impagable, simboliza la situación de toda persona a quien Dios perdona por pura gracia. La actitud del siervo, despiadado, retrata la mezquindad del corazón humano. Unos y otros nos debemos cien monedas una ridiculez en comparación con lo que se nos ha sido perdonado. El contraste sirve para destacar el perdón que Dios concede y la mezquindad de nuestro corazón, porque nos cuesta perdonar una insignificancia. Se trata de una historia en la que se rompe la lógica dentro de nuestros comportamientos. Nuestra lógica pide justicia para castigar a los canallas, la lógica del Evangelio pide perdón siempre. ¿Cuál debe ser la reacción nuestra frente al prójimo? Dios nos abre la gracia de su perdón de una manera insospechada, pero la, la retira ante los corazones ruines que niegan el perdón al prójimo. Lo propio de Dios es perdonar. Lo mismo han de hacer los seguidores de Jesús. Quien haya experimentado la misericordia del Padre no puede andar calculando las fronteras del perdón y la acogida a los hermanos.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 Husano. El aviso es claro, lo mismo hará con ustedes mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano, solo rompiendo todos los moldes del perdón, se puede acabar con todos los excesos de la violencia. Es el nuevo estilo de vida de Jesús, ciertamente más exigente que el de los diez mandamientos del Antiguo Testamento. ¿No es demasiado ya perdonar siete veces? ¿Y no será una exageración la de setenta veces siete? ¿No estaremos favoreciendo reincida el ofensor? ¿Y dónde queda la justicia? Pero Jesús nos dice que sus seguidores deben perdonar, como él que murió perdonando a sus verdugos. Pedro, el de la pregunta de hoy, experimentó en su propia persona cómo Jesús le perdonó su pecado. Nosotros igualmente podemos perdonar esas pequeñas rencillas con los que conviven con nosotros, esposos que se perdonan alguna, algún fallo, padres que saben perdonar un mal paso de su hijo o de su hija, amigos que pasan por alto elegantemente una mala jugada de algún amigo, religiosos que hacen ver que no han oído una palabra ofensiva que se les escapó a otro de la comunidad, la mayor desgracia que puede ocurrir en un país o en una sociedad es que en ella se produzca la fractura que divide y enfrenta a las personas, incluso a las familias. Eso envenena todo posible convivencia y destroza las instituciones, pero sobre todo deforma hasta la visión que tenemos de los hechos y de las conductas. Por eso necesitamos ahora más que nunca la presencia y la fuerza del Evangelio. El Padre nuestro Jesús nos enseña a decir, perdónanos como nosotros perdonamos. En el sermón de la montaña nos dijo lo de ir a reconciliarnos con el hermano antes de llevar la ofrenda al altar. Recordemos que una de las bienaventuranzas era, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El gesto de paz antes de ir a comulgar tiene esa intención, ya que unos y otros vamos a recibir al mismo Señor que se entrega por nosotros, debemos estar después mucho más dispuestos a tolerar y perdonar a nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga.